Hola, soy Tatiana Quiñones Yepes, soy una mujer negra afro-bogotana, ascendencia nariñense, soy ortopedista de profesión, escribo a veces, canto a veces y juego fútbol. Amo la música, me encanta, me encanta escribir y leer y básicamente eso soy.